Hola gente, ¿cómo se encuentran? Ya saben cómo va el título del video, si me hacen daño, el video termina, así que vamos a intentar que no me hagan daño Y que el video no dure 20 segundos, porque el primero que hice, que lo tienen aquí arriba, eh, no duró mucho Un video que ni siquiera dura 40 segundos y ni siquiera está bien comentado y no fue muy bueno, así que vamos a intentar que esto sea mejor eh, así que vamos a ir a... Eh, no sé dónde podemos ir no sé, vamos a ir a matar a unos slimes que ya es lo clásico del canal matar estos bichos que son muy fáciles de matar si me hacen daño termino el video, así que espero poder comentar el video este No tengo lentes, así que no puedo ver nada Sé que ya es el segundo video, o tercero, o segundo Que lo hago, así que si me ven haciendo ojos raros es porque no veo nada Así que eh, voy a cambiarme el equipo Uy, por cierto, les quería comentar Que el video anterior a este, que también lo tienen en una nota Por si lo quieren ver Llegó a más de 15 likes Y eso es mucho, eh, así que si pueden hacer que este video este, Llegue a más de 15 likes Joya, eh. voy a intentar que este video sea mejor que el anterior y así ir mejorando Pero eh, este Si pueden si les gusta el video y la edición Pues le pueden dar un me gusta y esas cosas Así que bueno, miren Voy a curarme toda la vida Voy a curarme toda la vida, ven ya todo, toda la vida Y tenemos que matar a esos bichos <ríe> Y bueno, a ver si no me hacen daño Porque si me hacen